Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Oscar Guadalupe Barrón Bravo del INIFAP, Campo Experimental Las Huastecas. Para invitarlos a que lean el artículo titulado Caracterización de las Unidades de Producción Familiar de Miel en Yera, Tamaulipas, el cual ha sido publicado en junio en la revista Espacio y de Innovación Más Desarrollo. Este trabajo eh, incluye la zona de apicultura en el municipio de Yera Tamaulipas, eh, el cual se desarrolló gracias al proyecto de desarrollo territorial eh, de Prodeter, eh, trabajado en el año pasado, y se obtuvieron eh, buenos resultados obteniendo las características de este grupo de, de apicultores eh, y de las zonas de eh, catalogadas como alta marginación eh, también se trabajó con el grupo de ganaderos y citricultores eh, esperando tener información eh, también publicada en, más adelante para que puedan seguir este, leyéndolos eh, bueno aquí hay información de cómo citar el artículo y pues gracias a las fuentes financiadoras gobierno federal y estatal por las facilidades Muchas gracias.